Hola, mi nombre es Raúl y desde iPhone Digital os vamos a enseñar cómo instalar una beta pública de ellos en vuestro iPhone Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Safari y escribir beta.apple.com luego barra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 Y aquí, como veis, vamos a instalar el perfil para poder instalar betas públicas de ellos oficiales. Arriba a la derecha le damos a instalar, ¿de acuerdo? Ponemos nuestro código. Y ahora tenemos que aceptar el consentimiento de que vamos a instalar el perfil. Le damos a instalar, instalamos. Y hay que reiniciar nuestro iPhone. Vale, le damos a reiniciar. Una vez que está reiniciado nuestro iPhone, nos vamos a ajustes, luego aquí en general, de acuerdo, la primera opción que vemos aquí en pantalla, y actualización de software. Como veis, ya nos aparece en estos momentos cuál es la pública beta que está disponible para instalar, en este caso la iOS 9.2.1, y os recomiendo que si vais a instalarla o utilicéis el Wi-Fi porque ocupa 1,4 gigas. Vale, pues eso es todo. Agradecemos que hagáis likes en el vídeo y que os suscribáis al canal. Muchas gracias y hasta luego desde iPhone Digital.